Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Un lindo sábado para todos nuestros amigos adventistas que nos siguen todas las noches en las redes y también para aquellos que sin ser adventistas guardan el sábado, el día del Señor. Qué gusto poder compartir este este viernes por la noche y estudiar juntos con ustedes la palabra de Dios. Bueno, les comento que el día de ayer hemos terminado nuestro curso nuestro curso diría yo nuestro libro de hechos de los apóstoles hemos estudiado todo el proceso de cómo se inició el evangelio de cristo en la primera era cristiana la mayoría de ustedes lo puede encontrar en boris darmon canal así búsquelo en youtube boris darmon canal y usted podrá ver allí los mensajes que de repente alguno de ellos se perdió también lo puede buscar en mensajes, videos de eh, Facebook, en mi Facebook. Si usted quiere también revisarlos y aprender algo de allí, sin algo le sirve, por supuesto, con la bendición del Señor, que siempre nos ayuda a entender la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en un texto que a mí me gusta muchísimo y que sin duda marca muchísimo mi forma de pensar y también la forma de pensar de muchas personas que hemos crecido en un hogar cristiano. Cuando digo hemos crecido en un hogar cristiano, me refiero a que alguien en la casa tenía esos conceptos y principios cristianos. Yo soy hijo de una mamá muy cristiana. Ella desde niña se educó con su mamá, la abuelita Susana, quien le enseñó los caminos de Dios. Mi padre, que él no tuvo el privilegio de llevar adelante su religión, él es hijo de un judío francés pero no pudo practicar la, la religión judía. Sin embargo, él conocía de Dios. Y cuando conoció a mi mamá, pues mi mamá, de alguna manera, ya fuera de la familia, practicaba en, en poca medida la práctica cristiana. Pasaron muchos años cuando, en alguna ocasión, ella nos contó de que, antes de que yo naciera, visitó la casa por allí, por el pueblo de San Roque, un hermano evangélico que era indígena que venía vendiendo plásticos por los pueblos. Lo interesante del asunto es que le preguntó a ella si conocía de Jesús y él le dijo que sí, que ella conocía de Jesús. Y Jesús, eh, eh, le dice ella, él le dice, ¿y Jesús no ha sido para usted su forma de vida? Le dijo, sí, claro. Entonces mi mamá en ese tiempo criaba cerdos. Y le dice, y entonces, ¿por qué cría cerdos? Los cerdos son cochinos, que no sé cuánto. Y entonces, ¿cómo saben hablar muchas veces los hermanos cristianos? Entonces, mi mamá le dijo a él, bueno, mi esposo cría cerdos, porque eso es parte de nuestro negocio. Eh, y eh, entonces, él le indujo a mi mamá a que si era una mujer cristiana, pues entonces, que practicara su vida cristiana. Desde ese momento, mi mamá comenzó a pensar un poco de que debería hacer un grupo de personas estudiando la Biblia en nuestra casa. Es así que ella comenzó a practicar la vida cristiana, de tal modo que muchas de las cosas que hacíamos en casa o que comíamos comenzaron a cambiar. Esas enseñanzas nos, nos vienen desde nuestros padres. Seguramente muchos de nosotros, a través de una desmorona, un desmoronamiento de nuestra filosofía cristiana, no hemos practicado tanto como lo practicaron nuestros padres. No hemos tenido la diligencia necesaria para poder decir, ok, yo tengo que continuar con el legado cristiano que mis padres me han enseñado. Si bien es cierto llevamos el concepto, muchas veces no lo llevamos a la práctica. Y eso no tiene la culpa a nuestros padres, tiene, tenemos la culpa a nosotros. Porque somos nosotros los que finalmente determinamos qué tipo de cristianismo o práctica cristiana, mejor dicho, más qué tipo de cristianismo es de qué tipo de práctica cristiana vamos a llevar en nuestro hogar. Cuando éramos niños aprendimos a hacer el culto en la mañana, aprendimos a hacer el culto en la tarde. Eso significa que en la mañana y en la tarde nos reuníamos para cantar y orar y leer la palabra de Dios. Hoy, pues cada uno tiene su propia práctica. Cada uno de mis hermanas, mis cuñados, mi familia tiene su propia práctica. Lo que sí no podemos negar es que ellos nos enseñaron principios bíblicos muy importantes, al margen de que si lo haces exactamente como tus padres te enseñaron, al margen de que tú creas exactamente lo que creen tus padres, por otro lado, si es que por algún caso no estás de acuerdo con algunas cosas que ellos te enseñaron, al margen de todas esas cosas, tú puedes determinar cómo quieres llevar tu cristianismo, lo que sí debemos reconocer que nuestros padres con mucho con mucho esfuerzo, con mucho valor, con mucha dedicación, nos condujeron por un camino que cada uno de nosotros conoce, que es el camino de Cristo. No somos perfectos, porque en primer lugar no somos el ideal de personas que Dios quiere que seamos, porque somos humanos, porque somos seres finitos, porque cometemos errores. Entonces, en ese sentido, no podríamos nosotros requerir que los cristianos seamos perfectos y los no cristianos pues tienen la, la licencia para poder decir o hacer lo que ellos quieran. Si bien es cierto, procuramos luchar por hacer las cosas bien, debemos entender que somos humanos y sobre todas las cosas, eso somos, humanos, con pensamientos positivos y negativos con actitudes de bien y muchas veces de mal. Sin embargo, eso no nos hace o no nos eh, desliga del pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano justamente está detrás de nosotros, que conduce la vida de cada uno de acuerdo a cómo uno percibe la obra de Cristo por nosotros. Leyendo el libro, eh, al libro, al apóstol Pablo, en una carta que le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, el hijo espiritual, él le llamaba a su hijo espiritual, le escribe, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, él no se creía en un apóstol que era por sí mismo, porque él se eligió o porque algún otro humano lo eligió, sino porque Dios lo eligió, a Timoteo, amado hijo, así lo trata. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué he elegido este mensaje en esta noche? Porque tengo una intención y yo te quiero inducir con la palabra de Dios en mis manos, no por la voluntad ni por la argumentación de un hombre como yo o de un religioso como yo, o de una persona con un título, o dos títulos, o mil títulos, no importa quién sea quien te lo diga. Lo que yo quiero es que tú, esta noche, concentres tu, tus ojos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la palabra de Dios, en este texto, impele a las personas, en este caso a Timoteo, a que aprendamos a definir bien quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que traemos consigo? Muchos de nosotros podemos juzgar un envase de plástico por el color, por la forma que no me gusta, que sí si me gusta, <coughs> si me sirve o no me sirve. Pero si nosotros supiéramos cómo fue hecho, cuánto trabajo hay detrás de cada envase, entonces entenderíamos a las personas, y sabríamos quiénes son ellos y nuestras opiniones de valor podrían ser opiniones mucho más mesuradas. Y entre ellos me, me, me incluyo yo, porque yo también cometo ese error. Había viajado a México, estaba en Cancún cuando eh, y fuimos a la iglesia. El micrófono estaba mal, el sonido estaba horrible, yo había viajado toda la noche, no había dormido muy bien y me estaba quedando dormido en la hora de la predicación como no quería quedarme dormido delante de la gente, yo estaba sentado con la parte del público, decidí salir a tomar aire en la puerta de la iglesia y me sorprendí al ver en la puerta de al lado que decía vidriería, pero yo no había visto ningún vidrio allí, no había visto por lo menos pedazos de vidrio, planchas de vidrio, entonces me acerqué un poco para ver qué es lo que era y era un lugar donde había Cientos de vasijas de diferentes colores, todas hechas de vidrio. Vasos, floreros, eh, utensilios, todas de vidrio. Y comencé a caminar entre las, eh, los espacios, entre los estantes. Y cuando fui hasta el fondo, me di con la sorpresa de ver al fondo a ocho jóvenes haciéndolo, haciendo haciendo eh, vasijas de vidrio con sus propias manos. Una cosa impresionante. Me acerqué y le pregunté al que estaba allí si podía acercarme para ver, me dijo, sí, hasta allí, para que no se queme. Y ustedes no se imaginan, para hacer una pequeña tortuguita de vidrio, pequeña así, Ocho personas trabajando coordinadamente, poniendo los colores, otro cortando, mientras el vidrio todavía es flexible. Cuando sacaban la figura, la ponían en un lugar donde había un poco de viento fresco, no era muy fuerte para no desfigurar al, al trabajo de vidrio, comprendí cuán importante es tener un vaso o una imagen de vidrio en nuestras manos, y saber el valor que hay detrás de eso. Yo me siento muchas veces una persona, a veces ignorante, porque cuando yo opino acerca de otra persona, me siento como que no estoy reconociendo el valor que esa persona tiene detrás. Y he cometido muchos errores en ese sentido. Pero hay algo que tenemos que aprender en la vida. Y siempre que yo hablo, quiero ser transparente en el sentido de que también yo me doy cuenta de las cosas que no debo hacer y que a veces lo hago, o que las cosas que debo hacer y a veces no lo hago. Y me pregunto y me digo, ¿estoy haciendo bien? ¿Hice bien? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? pero específicamente respecto a la opinión de otra persona, tenemos que tener un poquitito más de cuidado. ¿Por qué razón? Porque detrás de cada persona hay un mundo de experiencias que ha transcurrido, que ha dejado huellas en la vida de esas personas. Cuando Pablo habla acerca de Timoteo, le habla de algo que él tenía en su lado humano, personal, en su personalidad. Miren lo que dice. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un joven que había mostrado a Pablo un espíritu de, de, de, de entrega y él se acordaba en sus oraciones. Bendice a mi hijo espiritual Timoteo deseando verte, dice, quiero verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cuáles eran las lágrimas de Timoteo? Posiblemente eran las lágrimas de cuando él se iba a predicar con Pablo y dejaba a su mamá y a su abuelita, eh, se sentía solo y seguramente Pablo, un viejo predicador, un viejo miembro del Sanedrín, un gran apóstol de Cristo, consolaba el corazón de este muchacho. Y él conocía a ese muchacho, porque miren lo que le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si hay algo que yo creo, es que tengo fe. Tengo fe en las promesas de Dios, no en las promesas de los hombres. Creo que Dios tiene un proyecto para mi vida, para la vida de ustedes, para la vida de nuestros países, para este mundo. Dios tiene un plan. No lo dudo. Completamente seguro de que Dios está guiando la vida de los seres humanos hasta llegar al tiempo en que el cual él va a intervenir. Timoteo tenía una fe no fingida. Dice esa fe no fingida es la que está en ti, pero que primero habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro y lo puedo ver en ti. Detrás de cada palabra, de cada gesto, hay una intención que alguien sembró en ese corazón. Y esa intención de fe es lo que mueve, nos mueve a las personas a hacer lo que hacemos. A luchar contra aquello que nos incomoda y a defender aquello que no nos incomoda, pero que buscamos de una manera, una razón para poder pensar y, re, y defender con mucha integridad, con deseo de hacer el bien. No tenemos por qué interpretar toda acción humana como algo malo. Como que detrás hay alguna intención espuria que acompaña las opiniones y las posiciones de las personas. A menos que la persona lo declare. Si yo te digo que tengo esta intención y tú dices que no, que, que lo dije no más en un momento, qué sé yo, ya, aún así puedes dudar de mi palabra. Pero es importante que tengamos mucho mucha consideración cuando interpretamos algo en función de lo que nosotros creemos y no consideramos las enseñanzas que vienen detrás en la vida de esa persona. Y muchos de nosotros nos conocemos. Y conocemos las iglesias y conocemos los movimientos y conocemos a las personas. Necesitamos valorar aquellas cosas que están en los seres humanos, porque cada ser humano es como una pieza de vidrio construida con mucho cariño por sus padres, por sus abuelos, por sus antecesores. Y es allí donde tenemos que aprender a desarrollar mejor nuestro concepto de las personas. Pablo le dice, "Tú eres un hombre de fe. ¿Por qué? Porque conozco a tu mamá y a tu abuela. Ellos pusieron, ellas pusieron esa fe que ahora mora en ti. Entonces, sabiendo que tienes ese tipo de fe, yo te aconsejo algo: que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos." ¿Qué hizo Pablo con él? Le impuso las manos y le dio la bendición. ¿Por qué don? Él tenía un don maravilloso. ¿Cuál era el don de este muchacho? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si hay algo que Timoteo no era, era que no era cobarde. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Boris, no, no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Juan, María, que me escuchas, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios ha visto en ti un don. Y si ese don quizás incomoda a otros, no lo pierdas. Aviva el don de Dios porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. sino dice, de poder. Dios quiere que nosotros entendamos... Que Dios nos ha dado la seguridad de su compañía y eso nos da poder. Porque Dios ha prometido estar cerca de nosotros siempre. Nos ha dado espíritu de poder, pero también poder para poder decir con firmeza la verdad. Pero no solo poder para decir la verdad, sino amor. Y cuidado con el amor, porque algunos creen que el amor es suavecito, el amor es condolente, el, el amor justifica todo. Eh, cuidado con eso. Amar también es saber dar las cosas en su lugar. Como decimos muchas veces, si tú quieres meter un clavo dentro de una madera, tienes que golpear, pero con amor. Pero golpear. Es importante dar el golpe, pero consiguiendo que el clavo no se doble. Es decir, amor es golpear, pero con tranquilidad o golpear con la seguridad de que tú estás tratando de argumentar un principio que ayude a las personas a cimentarse cada vez más. Más cuando hablamos de las cosas de Dios. Algunos creen, creen que tienen que ser mansos, perdón, mensos. No, hay que ser mansos y hay que aprender a mantener nuestra posición delante de Dios y delante de los hombres porque es muy fácil hacer de actores o es muy fácil aparecer de algo y no ser eso cuídate de aquellos que aparecen ser algo pero no son eso no te cuides de aquellos que son francos que son directos que entienden la verdad por lo menos desde su punto de vista y te la dicen y dice luego, y de dominio propio. Allí sí, yo soy culpable. Porque muchas veces no he tenido dominio propio para decir las cosas. Pero tengo que orar al Señor para que Él me ayude. Porque gracias a Dios, la falta de cobardía, que es un don maravilloso, el valor y el poder, y alguna cosa más que el Señor añadió aquí, el amor, tienen que ir acompañados del dominio propio. Y allí yo tengo que orar por mí, porque como humano muchas veces no tengo el dominio propio para decir las cosas como hay que decir, o no tengo las maneras para hacerlo. Pero Dios que en su misericordia te ayuda a ti, que también tienes tus errores y a mí, que también los tengo, Dios nos puede ayudar con la obra de su Espíritu Santo. Creo que más de uno de nosotros necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Más de uno de nosotros tenemos que postrarnos ante la cruz del Calvario y buscar allí la sabiduría de Dios para que Él sea quien nos guíe, quien nos ayude, quien nos conduzca para poder entender mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy hemos querido comenzar el segundo libro de Timoteo para poder estudiar durante esta semana los mensajes de Pablo. A un muchacho que tenía el privilegio de haber recibido la enseñanza de su abuela y de su madre en los caminos de Dios. ¿Quién sabe? Alguna enseñanza bonita podremos aprender durante estos días. Así que el día de hoy presentábamos este mensaje de reflexiones de la Biblia basado en el libro segundo de la carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga y que este mensaje si te sirvió y si te ayudó, pues en buena hora. Si te gustó, compártelo con otras personas. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Bendice tu palabra para que no vuelva a ti vacía. Bendice a nuestros amigos y oramos por todos aquellos que están tomando decisiones en sus vidas para poder servirte. También oramos por nuestro país y por los países que tienen que elegir un representante de su, de su gobierno. Dale sabiduría a cada uno de los que son elegidos. Para que tú seas quien finalmente gobiernes a través de ellos con amor, con valor, con valentía para sacar adelante los proyectos de servicio a tus hijos que todavía esperamos muy pronto tú puedas intervenir en este mundo y traer justicia y paz. Llénanos de tus bendiciones esta noche. Bendice a nuestros seres amados donde están. Bendice a mis amigos que escuchan tu palabra y a los que van a escuchar también. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Reflexiones de la Biblia todos los días a las 7 de la noche con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana. Chao, chao.